Hola, yo soy Larissa Guerrero, soy modelo y profesora de pasarela y les quiero mostrar qué se siente estar en mis zapatos. Así. Pasen acá, por favor, a la pasarela, de una... Recuerda la postura, ¿no? Recuerda hacerte un poco así. Y suelta los brazos. O sea, lo vamos a hacer así, pero pausado para ir explicando a cada quien en qué está bien y qué debe mejorar.